Hoy hablaremos sobre el gobierno corporativo y su aceptación por parte del empresario. En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitada especial, contadora pública, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal, Mirella Sendejas Carmona. Así que no te vayas, porque estamos a punto de comenzar. El lenguaje que vas a escuchar.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 No es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si ¿Sí presentas alguno de los anteriores sí, síntomas, paradigmas. por favor, no, no, no es escuches paradigmas. la siguiente no, sesión paradigmas. que presenta. Es la tercera temporada de rompiendo paradigmas es un placer que nos hayan permitido de allá arriba estar nuevamente en el aire, y que mejor que con los amigos, que una, con una excelente invitada. Y ustedes que amablemente nos comparten el recurso más valioso no renovable que tenemos, que es el tiempo. Como dicen por ahí, miércoles, ombliguito de semana, mucha atención todos los días. Vamos a tratar de relajarnos un poco, de aprender un tema sumamente interesante y, ¿por qué no?, de compartir nuestras propias experiencias de este tema que vamos a empezar el día de hoy. Pero para eso... Primero quisiera saludar a mi estimado Efra. ¿Cómo estás, mi estimado Efra? ¿Cómo va? ¿Cómo se siente el clima social por allá? ¿Por dónde estás tú? Todo México, una zona muy interesante. Pues bastante interesante, un gusto, mis estimados paradigmáticos. Gracias, mi estimado Martín. Eh, un gusto poderlos acompañar el día de hoy. Y bueno, pues aquí el clima está algo tranquilo el día de hoy. Y bueno, pues nos dejará eh, poder compartir con ustedes y sobre todo con. La gran invitada que tenemos el día de hoy ya, ya nos estaba dando algunos pormenores iniciales y vaya que ya estábamos empezando a interesarnos en el tema y ya se nos estaba pasando la transmisión, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Porque vaya que es un tema bastante, bastante interesante como lo estaba abordando. Entonces, este pues no se lo pierdan, mis estimados paradigmáticos, vamos a empezar desde cero, así que, pues, que estén muy atentos a los comentarios. Gracias, Esteban Martín. Así es, paradigmáticos, por favor avisen a sus primos, a sus compadres, a la comadre, a la vecina, que están rom empezando rompiendo paradigmas un poquito tarde. Estábamos esperando que llegara en el autobús el astro, pero creo que mejor empezamos. Él se integra más adelante. Mi estimado Enrique, ¿cómo amaneció el aguacate? ¿Cómo amaneció el clima social? ¿Ya no han tomado las instalaciones del SAP por allá por tus terruños? No, fíjate que en ese sentido ya estamos muy tranquilos, afortunadamente no somos de los estados donde estuvieron no quemando centros comerciales de ya sabes qué, aquí estuvo la zona muy tranquila, lo de siempre, dos, tres muertos, uno que otro colgado, lo de siempre, nada, nada fuera de lo común, pero el aguacate no ha querido bajar de precio, así que los invito a que sigan consumiendo el producto para ver si le ayudamos a que baje un poquito de precio. Excelente el tema del día de hoy, una experta definitivamente, la maestra Mireya. ya escuchamos sus comentarios, fuera de grabación y de verdad sabe bastante el tema, ya lo verán, Paradigmáticos, aprenderemos mucho. Así es, mi estimado Enrique, y agradecemos, damos la bienvenida a la maestra Mirella Sendecas, que nos va a ayudar a romper un paradigma sobre un término que yo le decía es un término muy... Gobierno corporativo. ¿Cómo el empresario reacciona a este concepto de gobierno corporativo? Mi estimada maestra Mirella, bienvenida a este su espacio. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, creo que empecé de, me, me fui de filo, eh. O sea, yo dije, <risa> si no me detienen, no, no, no, no, yo me sigo. Entonces, ahora sí, hasta, hasta, hasta terminar. Me da mucho gusto estar con todos ustedes, de verdad. Y este, y es, es lamentable eso que está pasando en el país, por cierto. Este, que como dicen, ya, ya, ya pues perdimos ese sentido de asombro. Y es lamentable, sí. lamentable totalmente, este, como que se está, esperemos que esto sea nada más cuestiones un poquito eh, aisladas, esperemos eso, y pues aquí estamos rompiendo paradigmas, ¿verdad? Gracias, es, mi estimada maestra, y, y saludos a toda la gente que está en estos lugares que sí la, la sufrió en carne propia o con el miedo que surge algo muy natural. Como bien dice, esperemos que algo aislado, que no se repite. Y acuérdense, unámonos todos en una cadena de amor, de abrazos. Y con eso, el mundo va a cambiar. Mi estimada Exacto. maestra ya empecemos con el término gobierno corporativo. Suena, suena muy elegante, como lo platicamos fuera de cámara. Yo también lo viví en la experiencia. Suena para empresas de élite mundial. Unas empresas como la de mi amigo Charlie, Carlos Slim. Exacto. Elon Musk de, bueno, yo iba a decir Facebook, ahora es meta, de esos grandes monstruos corporativos, pero antes de empezar a dimensionar lo que es gobierno corporativo, nos gustaría que nos compartiera el origen de ese término, si fuera tan amable. Bien, pues, él es, como les había mencionado al principio, de manera introductoria, eh, esto, esta, esta palabra proviene de, del Reino Unido, en los años 90 aproximadamente, en donde un empresario uh, de apellido Marwell comienza literalmente a crear empresas, a invitar a inversionistas, a ir, pues, prácticamente acrecentando su, eh, eh, pues, su sus bienes a través de ciertas operaciones y comienza a hacer fraudes, comienza a hacer fraudes, y esto provoca que la opinión pública en cierta forma dijera cómo era posible al momento de que descubren estos, estos fraudes, cómo era posible que este señor, eh, con tanta empresa, con, tanta con tanto inversionista, con cierto consejo de administración, pudiera haber hecho este tipo de fraudes. Entonces la reina pues, de Inglaterra mandó a pues, auditarlo y efectivamente eh, descubrieron todos estos fraudes y esta, este reporte dio como resultado que la persona que lo entrega menciona y dice, estos son los lineamientos que el gobierno corporativo o que un buen gobierno corporativo debe de seguir en toda empresa para que pues, su administración sea sana. Entonces, eh, eso es el, el origen en, esos, en, en los años 90. En donde surge esta palabra, como les dije, un poquito rimbombante, fifi ¿verdad? Y a donde sentimos, en cierta forma, que es complicada aplicarla a las empresas que hoy son familiares, porque, digo, esto, esta palabra o este gobierno, valga la expresión, se puede aplicar a cualquier empresa, pero generalmente se aplica a esas empresas familiares a donde... Eh, pues hay, hay la, la necesidad de ir diversificando las decisiones y que no sean centralizadas a una sola persona, porque eso puede provocar, lo acaban de decir, un Carlos Slim, Carlos Slim, pues tiene su gobierno corporativo, aunque él es la cabeza, pero imagínense que él manejara totalmente las decisiones de todas las empresas que él maneja. Puede caer en determinados fraudes, ¿verdad?, o puede llegar a eso, Incluso, ¿por qué no decirlo sin quererlo, no? No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. ¿eh? El gobierno corporativo, yo lo escuchaba cuando se pretendía comentarlo con el empresario, que es el que queremos darle hoy. Oye, vamos a institucionalizar tu negocio. Lo has hecho, lo has generado, ha crecido, se ha multiplicado, pero la estructura es familiar. Uh -huh. depende más de la persona que del puesto eh, puedes tomar decisiones unilaterales que posiblemente nos lleve a un mal negocio y no porque seas el dueño de las caricas, pues tienes todas las soluciones necesites gente experta que te pueda ir orientando jalándote las orejas uh -huh. y entonces poder mejorar tu posición porque creo que en este mundo capitalista llevamos de salida creo yo lo importante es generar riqueza, pero al momento de generar riqueza, hay una influencia en toda la región, en los proveedores, en los clientes, los veo en todos los negocios alrededor de las empresas, las fonditas, las tienditas, a mí me pasó aquí en la ciudad de Puebla, eh, junto donde tienen su domicilio, está el hospital de San Alejandro, que era muy importante hace muchos años, en la estructura del Instituto Mexicano de Seguridad y Social, y con el terremoto del 2017 sacó a relucir todo el problema que traía estructural estuvo mal, mal diseñado y mal construido ese edificio se nos vino abajo y tuvieron que cerrarlo y a todos los pacientes los llevaron a otra clínica y todo se marchitó alrededor, fonditas, negocios, proveedores, la gente que vende jugos, todo murió y entonces los negocios son muy importantes para este país, para este mundo y hay que cuidarlos. Y yo creo que el gobierno corporativo es una herramienta muy importante, aunque suene difícil. Pero me gustaría conocer su concepto, maestra, porque considera, porque yo yo siento, no personal, que hay un choque entre el empresario de aceptar que lo ayudemos a estructurarlo, a institucionalizarlo, a poner reglas claras del juego, cada quien va a responder. Va, cada quien va a tener su responsabilidad y va a ejercer su, en, en función a su responsabilidad, pero a veces como que, bueno, a veces no, generalmente el empresario es muy real a aceptar esa idea, porque al final de cuentas es, es ayudarlo a madurar un negocio, no, maestro. Sí, correcto, eh, todos, todas las empresas, todas, todas, todas, tienen un gobierno corporativo, aunque no lo saben, y digo, entre comillas, entre comillas, desde un consejo de administración, ya es un gobierno corporativo. Un administrador único es un gobierno corporativo. Y digo, entre comillas, ¿por qué? Porque son los que toman las decisiones, ¿correcto? Son las que toman las decisiones, aunque no necesariamente el administrador único toma las decisiones, sino en este caso puede haber directivos también dentro de la empresa. Pero bueno, entonces todos ya se tiene, todo, todos tenemos ese, esa, todas las empresas tienen ese gobierno corporativo. Insisto, entre comillas. Sin embargo, este gobierno nos tiene que dar ese lineamiento, todas las directrices que van a tomar las empresas para poder realizar buenas prácticas de sus operaciones. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una empresa, en cierta forma, está manejando bien sus finanzas? Bueno, pues porque puede ser que tenga utilidades, pero puede ser que esté... Haciendo operaciones fraudulentas, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? A lo mejor el directivo, ¿verdad? A ver, algún directivo, alguna, algún gerente, algún, algo que se esté moviendo mal, desafortunadamente eso puede impactar en el, en el resultado del, del manejo de las operaciones. Espero explicar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el gobierno corporativo nos da las, las directrices, los lineamientos, las formas que debemos de seguir para poder tomar las mejores decisiones dependiendo del departamento en que esté manejándose o en que esté aplicando esta, esta, estas operaciones. Por ejemplo, un departamento de clientes, ahorita con esto de, de lo que tenemos del administ, perdón, del beneficiario, este, beneficiario controlador, tenemos que identificar a todos nuestros, nuestras, eh, tanto los accionistas, correcto, como también nos exigen el hecho de no operar con gente que esté vendiendo facturas, ¿no? Entonces, estamos hablando que por todos lados tenemos una desconfianza, existe una desconfianza por todos lados, nos tenemos que cuidar entre todos, no sé si se han dado cuenta de esto, nos tenemos que cuidar entre todos, nos tenemos que acusar unos a otros, dice la autoridad, literalmente, ¿saben qué? Pues ¿para qué metemos las manos nosotros mejor los vamos a echar a pelear, perdónenme que se los diga con esa expresión, mejor los echamos a pelear como que ellos mismos se investiguen, que ellos mismos hagan sus investigaciones de quiénes son sus clientes, de quiénes son sus proveedores, de quiénes son sus accionistas, y, y después esa información que nos la den a nosotros digerida y totalmente este, hecha la tarea literal que nosotros vamos a hacer con, con la autoridad. Entonces, no sé si hasta aquí me está explicando, espero no, no confundir los, los conceptos, pero entonces estamos hablando que el gobierno corporativo, en resumen, son lo, los lineamientos, las directrices que todo consejo de administración o toda empresa que tiene una dirección debe de seguir para poder administrar correctamente sus, sus, este, sus, sus finanzas, sus operaciones. En cierta forma, esa es el, el se puede decir un concepto propio, ¿no? Es una herramienta para ayudar que el negocio cumpla con su objetivo, ¿no? Es, eh, ¿no? es como bien dice, es como yo les digo siempre del control interno cuando hago, hay dos preguntas que siempre hago. En México las operaciones tienen un contrato, sí o no. Y pregunto, oye, ¿y ¿sí las empresas tienen control interno, sí o no? Y la respuesta inmediata es no a las dos preguntas. Como estoy diciendo, gobierno corporativo, todos tenemos control interno, bien o mal diseñado, pero hay un control, sí. hay un policía por ahí, reglas del juego. Los contratos pueden ser verbales o escritos, pero más bien es la percepción que tenemos. ¿Tú qué opinas, mi estimado Efraín, este concepto de gobierno corporativo? Yo creo que el astro tiene gobierno corporativo, ¿verdad? Porque no se mueve solo, pero tú qué nos comentas. Fíjate que ahorita con lo que compartía la maestra eh, eh, eh, está es este paradigma de que cuando hablamos de gobierno corporativo, parece que son personas las que van a involucrarse necesariamente en el tema, ¿no? Y lo que nos está señalando ahorita es que el gobierno corporativo son estos lineamientos, son directrices, son políticas, son estándares a los cuales la administración, por decirlo de alguna manera, el órgano de administración se tiene que circunscribir. Es decir, se le ponen, eh, siempre hemos visto el tema de la administración en el sentido de que el nivel jerárquico más alto es el que comienza a establecer controles hacia abajo, ¿no? Pero no veíamos que el órgano de administración tuviera sus propios controles a los cuales sujetarse. Y esto es lo que trae el gobierno corporativo. No, no es que venga, porque luego cuando hablamos es que vamos a implementar contigo el gobierno corporativo. Y creo que una de las sensaciones del, del empresario es voy a tener que ceder el poder que yo tengo, ¿no? Es decir, uh -huh. a alguien me voy a tener que sujetar. Y no es tanto ese, ese tema de, de alguien o una persona necesariamente, sino forma de operar para poder tomar decisiones y ya no sean decisiones nada más en el sentido de que bueno pues me cae bien mi compadre y como le quiero ayudar para este que pueda tener recursos le pues, voy a comprar eh, el material la materia prima aunque la calidad no sea la mejor no entonces ya empezamos con decisiones por estas situaciones sin pasar por todo un filtro, ¿no? Que, que, que tendría que ocurrir. Entonces, en, en ese tema. Y lo, luego tocabas un, un tema, a mi señor Martín. Los negocios son un juego, el juego de los negocios. Y como todo juego, pues seguramente hay reglas, pero nos metemos a jugar un, un juego como empresario y a veces no conozco las reglas. Y durante el proceso, durante el desarrollo de la operación, durante el crecimiento de la empresa, es donde voy conociendo las reglas, pero porque me jalan las orejas, porque llegó la Secretaría del Trabajo y me hizo una inspección, porque llegó a Hacienda y porque me revisó, porque llegó el Seguro Social y realizó esto. Y entonces voy aprendiendo a partir de las tarjetas amarillas y rojas que las autoridades me van señalando, pero no porque yo verdaderamente sea un o un empresario con educación empresarial, vamos a llamarlo, ¿no? Que ni siquiera existe ese tipo de, de capacitación. Pero el gobierno corporativo podría ayudar mucho en este tema, ¿no? De, de, de sensibilizar precisamente al órgano de administración, sea consejo, sea administrador único, del por qué se tienen que tomar decisiones hacia cierto sentido, ¿no? Creo que a más de uno nos habrá... Eh, llamado a algún buen empresario, un negocio en el cual eh, él considera que es un buen negocio porque se lo van a pagar en efectivo, ¿no? Y entonces va a tener la disponibilidad inmediata, ¿no? Y entonces ya nosotros en el tema de, oye, ¿cómo ves esta operación? ¿Qué es que la podemos realizar? etcétera Y las primeras antenitas que empiezan a levantar es, y serán recursos económicos de la contraparte, bien habidos, sí, eh, empezamos con el lavado de dinero, empezamos sí, sí, sí. a preguntarnos algunos temas precisamente para qué, para cuidar la celebración de la operación y muchos empresarios dirían, no, pues yo tomo la operación, tomo el riesgo y ya después a ver cómo le hacemos, si es que existe algún contratiempo, ¿no? Y creo que esta cuestión de prevención sería eh, es el tema que, que más nos mueve, a jugar un juego de los negocios, pero conociendo las reglas ya cuando conoces las reglas creo que podría ayudar mucho al empresario, precisamente con estos lineamientos, con estas directrices, pues, a conducir de mejor manera el negocio, ¿no? Entonces, pues vaya que, que este tema del gobierno corporativo es algo sumamente interesante, pareciera ser que es novedoso, pero ya nos decía la, la maestra Mirella, ¿no? Desde los, los noventa no estábamos en el rap estábamos en aquellos tiempos <risa> y vanilla Ice y si y todos los demás y entonces y ya estaba eh, eh, este tema del gobierno corporativo en inglaterra entonces pues vaya pues, mm. que que no es tan nuevo como parecería no sí así es no es tan nuevo pero todo eso era un concepto nuevo para el empresario mexicano ¿no? y Puede ser que lo tome, puede ser que no lo tome, pero realmente es una herramienta interesante para poder desarrollarse en un mercado tan competitivo. Y algo que me ha llamado la atención, por ahí veíamos, han escuchado de los grandes fraudes a nivel mundial, ¿no? A mí lo que muy una vez me impactó ver el fraude ya hace bastante tiempo del presidente del Consejo de Administración de Toyota. Dijo, oye, las empresas japonesas tienen una estructura, yo me quedé con la cultura japonesa de que hago las cosas con honor y si no, cuello, ¿no? Ah, no son los chinos, ¿verdad? A ah, no ser otra cosa. Pero si no, era una cultura tan fuerte que el honor era lo importante. ¿no? Y cuando escuché el escándalo de Toyota, digo, ¿qué hizo el señor? Pues nada más aumentó ventas porque había una guerra encarnizada por quién era el líder en ventas. Antes de la pandemia, siempre escuchaba en los noticieros. La noticia, ¿quién vendió más de, los, de las empresas de las este, automotrices, ¿no? de las plantas armadoras? Ya después de la pandemia ya ni los escucho, hay como un segundo o tercer ámbito, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que se le ocurrió inflar porque tenía que dar a sus accionistas que la empresa va muy bien, y nada más se le ocurrió inventar ventas en Toyota, ha habido en Parmalat, allá en Europa, Olivetti, hace muchos años, creo que hay un último escándalo, ¿no? Que lamentablemente todos los escándalos fuertes de fraude llevan atrás una de las empresas de auditoría, las famosas Big Four, que todas salen raspadas y yo todavía me duele a ver, el, el, cuando ocurrió el tema en Estados Unidos de Enron la desaparición de Arthur Anderson, que la viví muy de cerca fue un boom tan tremendo que yo ahorita les digo, en aquel entonces, que también había aspecto político detrás de esto con los Bush, que oye Ahí destruyeron empresas, una, un, este, una prestadora de servicios importante, influyente a nivel mundial, y ahorita sus pues mamás les dan sanciones de unos billetitos, pasa el escándalo y seguimos con la vida. Pero bueno, mi estimada maestra Mirella, ¿cómo, ¿cómo el empresario asume el tema del gobierno corporativo? Este, si bien ya nos comentó, todo el mundo tiene menor, menor, menor o mayor escala, estructurado o no estructurado, sin saberlo, siempre va a haber reglas del juego. Pero cuando esas reglas del juego queremos poner al empresario y tú, de, de, de aquí a acá, es tu ámbito de injerencia en el negocio. A los demás, tienes que empezar a soltar el negocio en tus directores, en tus gerentes, para que ellos mismos vayan tomando decisiones. Creo que es una forma de compartir el poder, porque lo comentamos fuera del aire, no puede estar en todas las decisiones. Y si trata de estar en todas las decisiones, nada más vean cómo viven los empresarios, viven muy bien de vacaciones, pero no sé si han estado en un día, un día completo con un empresario de, de cualquier nivel, y vean mm. que si sí la sufren y la sufren. Yo salí una vez estresadísimo, digo, ¿y esto aguantas todos los días? carambas sí es un esfuerzo muy grande, ¿no, maestra Mireya? Sí, totalmente de acuerdo. Y antes de continuar quiero hacer un paréntesis también. Este empresario jalisciense que se acaba de suicidar, ¿no? Ay, caramba, a ver, cuénteme chisme, no me la sé. No, <risa> no sé si supieron eso. Alguien sabe de ese, de ese empresario jalisciense que este, se suicida empresario jalisciense acusado de fraudes millonarios. Entonces eh, en este caso eh, fue la semana pasada de hecho lo pueden googlear, ahí viene la información y dice que Luis Oswald, eh, Oswaldo Espinosa Marín, precisamente exactamente era un inversionista que negociaba con bienes raíces y financieros desde hacía 30 años entonces imagínense cuánta gente no iba y apostaba su dinero a esos empresarios y, y se, se presume, entre comillas, que como son gente importante, gente pues en cierta forma con conocimiento, gente que, que tenía un prestigio dentro del ámbito de los bienes raíces, pues prácticamente nadie cuestionaba su actuar y esto provoca y detona con estos, estos fraudes. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un filtro, no hay, no hay nadie que le tuviera esos lineamientos a seguir para efecto de evitar este tipo de, de, de decisiones que él las tomaba, las, de, las centralizaba. Porque de hecho, si lo googlean, insisto, este, menciona que a nadie se le culpe de, de, de esta decisión porque él, él hizo todos estos fraudes. Imagínense el, la cuestión... Eh, sentimental, no, no no decirlo, la cuestión mental, toda la carga emocional que tenía para efecto de haber tomado esta decisión y que nadie se le echara la culpa. El problema no es que se, que se muera, las consecuencias financieras y el arrastre que iba a tener de todos los empresarios que en su momento invirtieron en esa empresa, ¿no? De ahí los lineamientos, lo decía perfectamente Efraín hace un momento, decía, el gobierno corporativo no son personas, son lineamientos. Ok, sí se pueden aplicar a través de consultores y sí eh, a través de cierto equipo, como si fuera un auditor, un, un auditor externo o un control interno externo, literal, eh, o sea, estoy hablando un poquito rimbombante, de, digo este contradictorio. Pero esto, esto es así. Entonces, ¿qué tan importante eso? Hace eh, un momento, bueno, a, contestando a la pregunta, ¿qué tan reacio puede ser el empresario para decir sí acepto esto porque me van a quitar mi control? Yo lo sufrí con mi padre. Bueno, y esto, mi padre muere en, en el 2020, desafortunadamente. Pero mi papá tenía el control de toda su empresa, de toda su empresa y obviamente con él se centralizaba todas las decisiones buenas o malas, él llevaba a su empresa de ahí, bueno, aprendí muchas cosas buenas, muy buenas en cuestiones directivas, pero en cuestiones de decisiones a veces no se tomaban las adecuadas y teníamos que callarnos ¿por qué? porque decían, esto es se callan, se sientan y se, se obedece ¿no? esa es la parte más difícil entonces el hecho de arrancarle las decisiones a los accionistas o bien al al, al directivo o, o de mayor jerarquía, como bien dicen, dicen, no, me van a quitar el poder, ya no voy a decidir. Pero esto los hace más transparentes y es que ellos implementan un gobierno corporativo. Esto yo considero que es un buen nicho de mercado para todos aquellos asesores para efecto de reestructurar todas aquellas empresas que tienen, bueno, que tienen en su haber o en sus accionistas familia. Y eso lo estoy implementando en algunas empresas que actualmente estoy operando, que estoy bueno eh, que estoy como consultora, en donde estoy haciendo los lineamientos adecuados, quién, cuá, cómo se va a reestructurar todo esto para que, para que la empresa fluya sin necesidad de que esté presente el, el dueño o, o en este caso el que toma las decisiones. Porque a veces decimos, si no estoy yo, la empresa no funciona, ¿cierto? eso es lo que dicen si no estoy yo no no no funciona a veces ese es el sentir que tenemos todos entonces eh, bueno no sé si, si eh, alguien quiera opinar para no seguirme de filo no muy bien Enrique qué, qué nos comentas todo lo que está platicando la maestra mire ya, ¿cómo lo la verdad muy completo lo que está diciendo porque pues, para empezar nosotros tenemos ya lo decíamos antes de entrar al aire la idea de que hablamos de empresas grandotototas, pero hablamos de empresas desde las más pequeñas, las más micro, las que pueden llegar a tener este tipo de detalles. De hecho, en mi caso que trabajo con empresas que exportan, en otros países nos están pidiendo gobierno corporativo. Uh -huh. Que marquemos los lineamientos y tristemente las empresas no lo tienen. Y para y entrar un... a mercados grandes te lo piden. Sí. Exacto, de ahí, de ahí de dónde vienen, de dónde proviene todo esto de, del extranjero, el, el nombre, entonces eso crea confianza, dice tienes un gobierno corporativo, entonces quiere decir que tienes los lineamientos correctos, tienes las buenas decisiones, tienes la, la ética, tienes implementar cierto compliance, la, la otra, otra palabra rimbombante, este, y fifi, ¿verdad? El compliance, tienes cumplimiento en todos sus aspectos, de todos sus departamentos, desde seleccionar tus clientes, porque, porque hasta eso debemos de seleccionar ya ahorita, hasta nuestros clientes, ¿verdad? Y dice, no, no es cualquier persona que venga y requiera nuestros servicios, hay que seleccionarlos, hay que identificarlos. Entonces, me ha pasado y en una forma muy personal, eh, en donde solicito actas de actas, libro de actas. Lo mínimo, es, señores, lo mínimo, los libros corporativos. Entonces decimos, oye, el libro corporativo, tienes libros corporativos y, y casi casi el contador me dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué? No, están, están totalmente enfocados a la parte de, de, de la parte contable, obviamente, que es lógico. Eh, a la parte fiscal, ¿verdad? El cumplimiento fiscal, pero se olvidan de la parte corporativa, de tener correctos contratos, de la selección e identificación de los clientes, de incluso también de los proveedores. Empresas grandotototas, como este, bien decían, eh, certifican ya los, a los proveedores. Dices, ¿quieres ser mi proveedor? Te tienes que certificar conmigo. Tienes que tener un gobierno corporativo, como bien lo dice. ¿Sabes por qué? Porque no cualquiera entra a, a venderme, no cualquiera, no, no puedo operar con, con cualquiera porque eso puede provocar un detonante. ¿En qué sentido? En la parte de lavado de activos, ¿verdad? O sea, lleva un, un contexto increíble. Los contadores hoy en día nos debemos de... Eh, refrescar en ese sentido en la parte de consultoría no quedarnos en la parte contable en la parte legal, en la parte corporativa y eso mar, nos va a repercutir en cuestiones de honorarios lamentablemente, no todos los empresarios entienden esa parte esa parte de, de renovarnos esa parte de reestructurar su, su, su eh, valga la redundancia la parte corporativa que eso nos puede redituar a nosotros como consultores ingresos frescos, ¿no? Definitivo es un área de oportunidad como muchas otras que tenemos como contadores uh -huh. en los negocios, pero no sé si estén de acuerdo conmigo de que como contadores, por lo menos en lo personal no me dieron clase de mercadotecnia, de marketing, de cómo vender un servicio. Un bien lo puedo vender fácilmente, ¿no? El cuerpo lo puedo rentar en OnlyFans, no, una, bueno <risa> vamos a abrir el canal de Gord Fans. Pero el transmitir a un cliente, que eso es un beneficio, es un reto interesante. Si les parece, vamos a los comentarios de redes sociales. Muchas gracias por estar presentes en este programa. Recuerden, ayúdanos a replicar eh, la transmisión para que puedan llegar estos conceptos interesantes a más gente. Azul, Venecia, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Teodoro, andas muy activo, buenas noches, saludos hasta León, Guanajuato. Ay, a Guanajuato ya me da miedo, no, no cierto. espero que en León esté todo tranquilo, creo que por pues, allá está bien. Y Esteban, Esteban Lizalde, un abrazo, saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. César Caballero, cliente frecuente de Rompiendo Paradigmas, gracias por estar con nosotros. José Antonio Hernández Chávez, saludos. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Eh, es Joy Nahar, o Joy Nahar, bueno, como se pronuncie. Buenas noches, saludos hasta Tijuana. Eh, por cierto, en pantalla tienen una pequeña encuesta. Cuéntanos, ¿qué tema te gustaría que estuvieran platicando aquí? ¿Qué paradigma quieres que te apoyemos a romperlo? Con nuestros muchachos, nuestros paradigmáticos como los invitados de lujo, como hoy le toca a la maestra mirella que podemos apoyarte en este vasto conocimiento. Ya nos dio áreas de oportunidad la maestra mirella de qué podemos hacer más allá de lo fiscal. Hemos platicado que lo fiscal para el contador pues ya va de salida, ¿no? Ya está el CFDI Todopoderoso, ya están las declaraciones precargadas y entonces nos va a cargar el payaso si no diversificamos nuestros servicios y esto de gobierno corporativo, créanme que es muy interesante, muy bien remunerado, pero obviamente requiere también de mucho estudio, de mucho esfuerzo. Pero nada nos puede tener como contador. Ah, nos comenta BX en Jesucristo. Dice maestra, tiene excelente equipo de audio y video. Sí, hombre, está mucho mejor que el descenso. ¿eh? Bueno, perdón, que no nos escuchen. Teodoro Guerrero, dice gobierno igual la norma de control de calidad, la NIA 220. Mm, yo diría que no, mi estimado Teodoro, porque esta norma le aplica solo a los auditores para que hagan su chamba como deben hacerla. responsabilidades del socio, de todo el personal, los requisitos y filtros que deben cumplir. Es una norma muy ruda para los auditores, muy ruda, porque imagínate que el auditor que dice que el contribuyente o el cliente está bien tenga debilidad. Bueno, me encanta cuando cada vez que desarrollo un tema yo mismo me contradigo, pero no sé si esté de acuerdo, maestra, en las normas internacionales de auditoría, que es la NIA 220, que nos comenta Teodoro, les dice, oye, tu auditor, estas son las reglas del juego y de aquí no me salgas. Porque uh -huh. también en el tema de fraude, lamentablemente, yo siempre le digo a los colegas contadores. Al contador, lamentablemente actualmente la sociedad no le cree. Cree que podemos maquillarla así. Tan es así que cuando piden estados financieros para otorgar un crédito para una licitación, ah, ya están los financieros del contador. No, estén bonitos, pero ¿no tienes unos auditados? En algún momento llegó a haber una lista en los bancos de eh, auditores o casas auditoras o despachos de auditores que nada más ellos podían auditar porque traían muchas reglas de cumplimiento, como es la mía que aplica a todo auditor, pero unas eran más estrictas. Después se fue abriendo, y lamentablemente, con tanto acontecimiento de fraude que salpica a todo mundo, eso sí, no es privativo de alguien nada más. Pues ahora resulta, dice, quiero financiero, me llaman los bancos, interno, el auditado y tu declaración, todo debe coincidir, porque tú puedes mentir con todo auditor se puede coludir para también mentirme, pero seguro sé que más ahorita tú no le mientes al fisco. Entonces, si coincide en todo, pues palomita y a seguirle, ¿no? Pero también podría formar parte del gobierno corporativo en las firmas de contadores de despacho, con el objetivo principal de que logremos la función del despacho. Todos venimos a hacer negocio, y el gobierno corporativo nos ayuda mucho a conseguirlo, ¿no? Y poner límites ante las tentaciones, sí. ¿no, mi estimada maestra Mirella. Sí, totalmente. Enrique, ¿quiere opinar algo? Este, es, Vi que levantó la mano o estoy mal. Ah, sí. Sí, nada más quería agregar algo. Eh, sí. Existe una mentalidad, tristemente, dentro del mexicano. Uh -huh. El de violar las reglas, al cabo, no pasa nada. Empezando por la cabecita que dice que la ley, y no me salen que la ley es la ley, ¿no? Pero tristemente existe una credibilidad cero cuando a una persona le enseñas los estatutos de la sociedad. La ley general de sociedades mercantiles bien aplicada sería el primer paso de un gobierno corporativo. Porque no ahí lo está las funciones del uh -huh. Consejo de Administración, las funciones uh -huh. del, eh, del Comité de Vigilancia, las funciones de en su caso el comisario, pero el problema es que ni los propios estatutos que firman los socios como tal los conocen y mucho menos los aplican. Entonces, si yo le dijera a alguien, ¿cómo es ese gobierno corporativo? Yo pienso que sería empezar por ahí, ¿no, maestra? Sí, totalmente. Eh, de hecho, eh, debería de haber un capítulo en la ley de sociedades mercantiles ¿eh? del gobierno corporativo. Yo, yo me atrevería a mencionar que debería de haber un capítulo así. Eh, un, un capítulo que hablara de, de qué manera pueden implementar o deben de implementar un gobierno corporativo. Entonces, estamos hablando que, lo acaba de mencionar Enrique, eh, la, la, la cuestión de saber a qué se dedica la empresa, pues dentro de los estatutos, ¿no? ¿Cuáles son nuestro órgano, nuestro consejo de administración, quién es el administrador único, el objeto social, que en el, a estas alturas, ojo con el objeto social, estamos hablando que anteriormente Poníamos que vendíamos un clavo y hasta un barco completo, un avión, ¿verdad? Entonces, ahorita hay que tener cuidado en esa parte. Les digo a mis clientes, nosotros tenemos que bordar a mano el objeto social. Y sobre todo, el hecho de darle todo el contexto correcto, de como si fuera un traje a la medida. Y, y eso como un paréntesis. Hay veces que los notarios hacen el copy page, ¿verdad? Pegan y dicen, a ver, ¿a qué te vas a dedicar? Cámbiale los nombres y eso. Y le dejamos toda la responsabilidad al notario para que hagan esos estatutos. Y los estatutos los hacen a como Dios se les dé a entender y eso es lo que hacen y mi respeto para ellos si nos está alguien escuchando, no estoy hablando mal de ellos, pero sí deben de ser especialistas en la cuestión corporativa. Entonces, para poder incluso hacer un acta, simplemente un acta extraordinario, un acta de asamblea ordinaria, que puede ser una parte esencial, como les dije, de los libros de actas, con eso sería suficiente para nosotros tener como consultores una oportunidad de actualizar la parte corporativa de una empresa. Y empezando por eso, saber a qué se dedica la empresa y saber que, por ejemplo, tiene cuestiones de actividades vulnerables, sin saberlo. Y por el simple hecho de tener dentro del objetivo, de, perdón, dentro del objeto social, actividades vulnerables, ya tenemos la obligación de presentar declaraciones. ¿Se dan cuenta? Y, y, y eso nos pueden decir, podemos decir, oye, pero no nos dedicamos a eso. Mi actividad principal es, oye, entonces, ¿para qué la, la mencionas dentro del objeto social? ¿Verdad? ¿Para qué la tienes ahí? Entonces, anteriormente, me he encontrado con, eh, con empresas con objeto social impresionantes, bien bonitas, hermosas, bien hechas, pero todas enfocadas a actividades a veces vulnerables. Bueno, casi casi deletrean la ley de, de, de, de lavado de dinero ahí dentro de esas actividades. Entonces, bueno, ya me salí del contexto. Es que, es que esto es, es eh, tiene de... tantas vertientes, ¿verdad? Tantas vertientes que podemos platicar y podemos aquí estar horas. Al hablar ahorita que mencionaban de la parte de los auditores, la auditoría, yo me la, ahora sí yo me, yo me sé mi concepto, este, porque yo empecé a, en, en aquellos tiempos, hace como 40 años, quisiera decir 40 años de edad, tengo 40 años de experiencia. En aquellos, aquellos entonces este, yo me dediqué, a, a, estuve trabajando en un despacho de, de auditores, Está ladrando mis perritos, ¿eh? estoy totalmente en vivo. Este, están ladrando mis perritos, perdón. Entonces, estoy, estoy hablando que eh, me, me empecé como auditor y siempre tuve ese, ese concepto de es, eh, los auditores hacen la, eh, la revisión de la razonabilidad, tienen la opinión de, de la razonabilidad con que están presentadas las cifras, ¿no? Las cifras de los estados financieros. Entonces, eh, sí se les debe de tener una confianza, sí, pero volvemos a lo mismo, señores. México está, más bien, estamos acostumbrados como mexicanos, toda la parte de la desconfianza total, toda la desconfianza total. No confiamos en nada, no confiamos en nadie. Si estamos hablando que estamos contratando a una persona, tenemos que revisar su, su, to, todos sus antecedentes para poderla contratar. Si estamos, estamos hablando que el banco nos está... A, aperturamos literalmente una cuenta bancaria, automáticamente nos tienen que revisar y hasta un mes para poder revisar si realmente eh, los socios son los socios, si las firmas son las firmas, si, y todo lo, lo, lo que conlleva esto. Entonces... Si hablamos de confianza, el gobierno corporativo nos da puntos y nos da ventajas ante todas estas situaciones de decir, tienes un gobierno corporativo, entonces tienes directriz, directrices, perdón, tienes lineamientos correctos y eso automáticamente provoca en cierta forma una confianza, una, eh, una confianza sobre todo para efecto de que, de que nos den un préstamo, por ejemplo, Sí, podemos incluso cotizar en bolsa, porque imagínense, estamos manejando un dinero que no es de nosotros. Entonces, eso nos da oportunidad a cotizar en bolsa, este, y, y son, eh, son, pues vamos a decir así, ordenamientos o requerimientos que nos pide la misma eh, Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y en fin, otros organismos que en cierta forma este, piden también gobiernos corporativos, ¿no? Y es un aspecto que poco a poco va a ir permeando y en el ámbito de los negocios. Lo corporativo se dejó mucho tiempo fuera. Y ahorita como que el primer jalón de orejas fue con el famoso REPSE, ¿no? Que a todo mundo sí. empezaron a rebotar el objeto social de las empresas. Fue un primer filtro interesante. Platicando en aquel entonces con mi estimado Pepe. Saludo, Pepe, donde quiera que estés. La gente te extraña, hay que levantar el rating nos pues decía, pues ya inscríbanse todos, y ayudó a que muchos depuraran esos objetos sociales, como bien dice el tema de prevención de lavado de dinero, es importante, y ahorita viene un tercer filtro con el tema del, de buscar quién es la mano que me la cuna, el beneficiario controlador, porque los documentos, como bien decían, oye, los hace el notario, y por ahí escuchaba en el diplomado, en sociedades que están viendo acá en censos, Escuchaba sobre el tema, oye, primero tu negocio, ¿a qué te vas a dedicar? Primero montamos el negocio, dime cómo lo vas a hacer, y después ya viene la estructura corporativa, jurídica, legal, fiscal, y no al revés volteado, ¿no? Oye, vas a hacer todo esto y de ahí lo que tú quieras, lo que sepas hacer, pues lo vas haciendo. Es un tema interesante, ¿no, mi estimado Efra? En relación a lo que comentaba la, la maestra Mireille, oye, debería haber un capítulo en la ley general de sociedades mercantiles que hablara de este tema, incluso hasta el mismo a figura del comisario que está en la ley, pues pareciera ser que es un fantasmita, luego ponen al contador como comisario sin saber lo que conlleva ser un comisario de una sociedad mercantil, la responsabilidad que conlleva, se supone que es el que anda viendo Vigilando. que la empresa porte bien, uh -huh. y el comisario es... Pues como el chef de las películas, ¿no? Saca la pistola y a veces se le va y no, no dispara, ¿no? Mi estimado. ¿eh? Sí, eh, cuando vemos ese, esos temas en, en el ámbito mercantil en sociedades, eh, les comparto, ¿no? El comisario es de chocolate, ¿no? Nada más porque me lo pide la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí, pero tú comentabas algo, mi estimado Martín, ¿para qué te constituiste con una SA que requiere forzosamente un comisario? ¿Por qué no evaluaste tal vez una sociedad de responsabilidad limitada donde esta figura del órgano de vigilancia no es obligatorio, sino opcional? Y entonces, desde el momento en el que ya te estás constituyendo, empezar a ver este tipo de, de, de situaciones que se, que se presentan. no eh, habla, habla la maestra sobre las, las, este, el objeto social, las actas constitutivas, todo este tema que... No, no, no estamos tan inmersos en ello, ¿no? Estamos más preocupados por el PPD y por el PUE que por este tipo de temas, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando preguntamos en, en las sesiones, en los cursos, ¿cuántos de nosotros hemos visto una acción? Todos decimos, bueno, pues es que la empresa es de accionistas y el socio, el accionista, etcétera. ¿Y cuántos verdaderamente hemos visto tal vez alguna acción? Y la entrega de la acción, quién la debe de tener, quién debe de custodiar los libros sociales, eh, a cargo de, de quién se encuentran. O sea, to, todo ese tipo de temas que a veces eh, los dejamos de lado y que son tan relevantes para poder tener una administración sana. no Dentro de las creencias que nos hemos llegado a encontrar, creemos que el notario es el responsable de hacerme el acta constitutiva. Creemos que el notario es el responsable de hacer un acta de asamblea extraordinaria. Eh, me, me pidieron el cambio del objeto social, tiene que ser un acta extraordinaria y le habla al notario que necesito el cambio y que por lo tanto eh, es necesario hacer un acta de asamblea extraordinaria. Pero esas no son funciones del notario. Es, esas no, no son cuestiones... A las cuales debe de atender el notario. O sea, nosotros tenemos que observar cómo se debe de cumplimentar ese tipo de situaciones y a veces dentro de la propia empresa se ha creado esa situación que es tan sencillo decir, bueno, pues háblale al notario a ver cómo cómo se resuelve, ¿no? Y no es una cuestión que se tenga que resolver a través de este tipo de sistemas, ¿no? Eh, es, es conocido y también lo compartía la maestra Mireya eh, de, de que en México... Eh, pues abundan las empresas familiares, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando llega a fallecer y sucedió durante esta pandemia quien ejerce precisamente todo el cúmulo de, de controles, ¿no? Y le mandamos un gran abrazo por la pérdida de su señor padre, mi señora maestra, porque, pues, Ay, gracias. reciente y lo entendemos. Y en ese sentido, pues hasta ello en la parte corporativa también se afecta, ¿no? En uh -huh. cambio, si tuviéramos esos lineamientos, si tuviéramos esas políticas, si supiéramos cómo, cómo se va a actuar ante esas situaciones. En algún momento, pues vamos, vamos a pasar por la misma etapa y quienes estamos en los negocios, ¿qué vamos uh -huh. a hacer con las acciones? ¿Se heredan? ¿No se heredan? ¿A quién se heredan? ¿Qué sucede? ¿Cómo participan? ¿Cómo se vota? En fin, son una serie de, de circunstancias que a veces pues no, no las consideramos sino hasta el momento en el que llegan a suceder, ¿no? Pues en el sentido, pues vaya que es complicado de, de, de por sí la, la situación emocional de pasar una pérdida de, ese, de esa magnitud y luego por el otro, la cuestión del negocio, ¿no? Y, y cuando no existen todo este tipo de lineamientos, pues bueno, ya no queremos hablar de si el negocio continúa o no continúa porque ya eso queda muy después. Entonces creo que es, este tema que nos comparte la maestra, pues nos hace reflexionar en torno a que, ya, ya lo compartía también Kike no es un tema para empresas de las grandes ligas, no nada más para las que están a nivel internacional. El tema del fraude, digo, a mí siempre me ha llamado la atención el gran fraude cometido por Bernard Madoff, ¿no? El, el fraude de Madoff, en el sentido de que él incluso fue invitado a pertenecer a, a la SEC, ¿no? Al, a algo parecido al, a la comisión aquí en México un alto ejecutivo y todo lo demás y pues todo era de papel, ¿no? Absolutamente, nada más era la imagen lo único que vendía lo único, y, y los inversores pues entregaban, ¿no? Hoy dices, bueno, yo quiero trabajar con una de las grandes empresas y me piden que tenga esta serie de lineamientos y me están auditando empresas, ¿no? Y pareciera ser que se sorprenden ¿no? y ¿cómo una empresa me puede venir a auditar para ver si quiere trabajar conmigo? Pues uh -huh. es que esa es la realidad de hoy, después de todo lo que se ha vivido a través del cúmulo de fraudes, a lo mejor como empresario no estás enterado de lo que ha acontecido a nivel internacional, pero estas cuestiones de los fraudes que se han presentado, pues han visto la necesidad de que necesito confiar, y ya lo decía, ya se comentaba confiar, ya, ya no confío en el contador, ya no confío en el auditor, ya no confío eh, en la autoridad, incluso a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, eh, en, en los fraudes americanos, pues se ve la participación de instituciones gubernamentales también que pues no observaron algunos temas, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? No, mejor yo voy directamente, te analizo, te observo y entonces decido si quiero trabajar contigo o no. Y entonces, una empresa que tiene estos estándares, estos lineamientos, estas directrices, estas políticas, será más sencillo poder participar, poder intervenir en el mercado. ¿Qué va a pasar con aquellas pequeñas empresas que no deseen o que para ellas consideren que esto es innecesario? Pues a dónde se les va a relegar, a dónde van a quedar. ¿no? Entonces creo que el mercado nos está empujando a la creación de este tipo de, de de, este, de políticas, de directrices, y qué mejor que un asesor de negocios en la materia contable que les pueda aportar para poder determinar qué hacer en estos sentidos, ¿no? Ese sería el comentario, mis queridos amigos. Gracias, mi estimado Efra. Maestra Mirella, ¿Usted ¿cuáles serían los puntos básicos que considera que debemos transmitirle al empresario sobre el gobierno corporativo para que vaya entendiendo el tema? pero que les resulte interesante reforzar en sus negocios? Pues eh, son varios puntos. Eh, los podemos resumir literalmente en irnos a las entrañas de la empresa. ¿Cómo? Primero viendo lo que es la escritura constitutiva, conocerla, cómo está hecha, cómo está, porque eso es lo que, lo que acaban de comentar. Muy pocos conocen la estructura de la empresa. ¿Quién es su comisario? Incluso, ¿por qué no mencionarlo lo, eh, ahorita con estas pérdidas? Estas pérdidas que se acaban de sufrir, no nada más, en, obviamente en la parte personal de, de la pandemia. Muchas empresas se quedaron, muchas, perdonen que se los diga con estas palabras. Así, así de sencillo. Muchas empresas se quedaron sin sus principales accionistas, sin el accionista este, mayoritario. Y, y es, perdón la expresión que acabo de decir, pero es, es, es lo, lo, lo más coloquial que se puede decir, en donde se muere el, el, el directivo, en donde se muere la parte la, la cabeza de la, de la empresa, y se quedan totalmente desiertas se, se quedan en el limbo las decisiones, y aparte de todo, el hecho de no haber cambiado, no haber prevenido, literalmente, qué es lo que se tenía que hacer en caso de un fallecimiento de un socio muchas empresas que conozco de, de cinco socios, nada más tienen tres, o, o bien algunas se hacen y ya no, no saben ni dónde queda el otro socio, si está muerto, si no está, si existe, si no existe. No sabemos. Entonces tenemos que irnos a las entrañas, al origen de nuestra empresa, ver si está bien estructurado, si está actualizada toda la plataforma, todo, incluso, ¿por qué no decirlo? En la parte de la, la, la aportación del capital, que ya viene con millones de pesos, pero de hace como 30 años, ¿no? No sé si me explique. Y ya son, si estamos hablando que son pesos nuevos, es, está, eh, hay que actualizar esa parte. Entonces, empecé, empecemos a, a ver la estructura, las entrañas, insisto, de la empresa, al revisar cada uno de estos elementos de nuestra, de nuestra escritura constitutiva. Y esta escritura constitutiva, ¿qué es lo que conlleva? Eh, el órgano de vigilancia, el comisario ¿verdad? Si está, si está actualizado es que era el contador de hace 35 años ¿y dónde está? pues ya no sabemos ni dónde está ¿verdad? es que el administrador único pues sí es que le hemos dado poderes a no sé cuántas gentes pero pues no tenemos algo estructurado que realmente sea uno el que tenga el poder o cuántos son los que ejercen el poder las empresas grandes tienen, eh, tienen obviamente apoderados ¿verdad? que no son lo mismo que un representante que no es lo mismo que un administrador único, es, tienen apoderados que tienen obviamente para pleitos y cobranzas, para cuestiones laborales, verdad, este, para cuestiones mercantiles, para cuestiones eh, de, de eh, ya para litigios, cada uno tiene sus, sus representantes, bueno, sus apoderados en este, en ese sentido y tenemos que revisar esa parte, eh, si es necesario. Eh, no, no, no centralizar en cierta forma todo el poder en una sola persona, sino diversificar los poderes. Si uno falta, bueno, el otro está, ¿verdad? En fin, toda esa parte, insisto, la parte corporativa, las entrañas de la empresa. Si nos vamos desde el punto de vista de los libros que forman parte de la contabilidad, lo dice el mismo Código Fiscal de la Federación, recordemos eso en su reglamento, que forman parte. Lo que, lo que decía también Efraín, las acciones, las partes, accional, las partes sociales, si son este, sociedades de responsabilidad limitada, o bien las acciones, si son sociedades anónimas, no conocemos este papelito. Y es un papelito que, que nos da la propiedad. Dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo compruebas que eres socio de esa empresa? Ah, pues porque lo dice la escritura constitutiva. No, pues lo dirá, pero quien lo dice son las acciones porque así lo dice la ley de sociedades mercantiles. Ahí vienen los requisitos de cómo se debe de estructurar las, las acciones. Anteriormente se compraba en una papelería. Bueno, yo, yo los veo jóvenes a ustedes, obviamente se, se compraban en una papelería y, este, y, y se compraban. O eran las acciones que nos daba Telmex, no sé si recuerdan, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Este, esas acciones. Y yo hago copia de eso. Y, y lo que hago es estructurarlo y darles ese, ese título de propiedad. Y de verdad, se los digo con un tip, hasta en un cuadrito se los doy a los socios. Y, y se sienten importantes. ¿Por qué? Pues porque, porque realmente se les da la importancia que tienen, que son dueños de esa empresa a través de esas acciones. Entonces, no nada más son de oídas, no nada más son de palabras, o no nada más porque me invitó el compadre, como lo decía Martín, ¿correcto? O sea... Eso es este, parte de esa estructura. Revisar los libros de actas, ¿verdad? Si están completos, si van acorde con los ejercicios de cada año, con pérdidas, con ganancias, no nada más es copiar y pegar, copiar y pegar y decir, un libro de actas, ah, pues nada más repetimos lo que dice el acta anterior si son son actas de asamblea ordinaria y eso es todo. No, hay que coserlos a mano, hay que bordarlos a mano estructurar cada uno de las operaciones, de ahí la materialidad, la, de ahí la desconfianza de la autoridad cuando ejerce sus facultades de comprobación nos cuestiona, ¿no? Nos cuestiona, nos pregunta, nos pone tacha a todo y nos dice es que aquí no te creo, ¿por qué? Porque no, material, no está correctamente materializada nuestras acciones. Entonces si lo bordamos el libro de actas desde un inicio desde su creación de la empresa hasta la fecha, es el único, son los únicos documentos que no, no podemos desecharlos, si están de acuerdo con, conmigo, en el sentido de decir ah es que cada cinco años podemos destruir la documentación porque pues, si no nos revisaron pues ya va para atrás. No, los libros de acta, los libros corporativos son los que nunca deben de estar, deben estar desde el origen de la empresa hasta pues a lo que va de vida de la empresa. Así tenga 35 años, 40 años, 50 años de empresa, tiene o debe de tener su libro de actas al día y correctamente elaborado. Entonces, en resumen, señores, y pues eh, eso es parte de muchas recomendaciones que podemos hacer. Es parte, únicamente parte. se imaginan diversificar todo esto, la oportunidad de trabajo que podemos tener es inmensa. Y haciendo equipo con otros profesionales, ¿no? Abogados, sí, totalmente, ajá, ajá. Todo, todo alineado, yo creo que los negocios, eh, la parte documental se quedó muy lejos hace mucho tiempo, lo veo cada vez que veo las revisiones de Hacienda, cuando te piden una cosa y tú entregas otra, y, y la evidencia dice otra, y tu proveedor dice otra cosa, hay tal descomunicación, falta de comunicación, porque alguien, dígame los negocios, quien se ha puesto a revisar esas cosas. Ahorita la revisamos porque nos obligó el REPSE, nos obliga la, la Ley de Prevención de lavado de Dinero, nos obliga ahorita el beneficiario controlador, nos tiene que obligar una ley para poner las cosas en orden, ¿no? Y, pero necesitamos ponernos a trabajar sobre estas situaciones, evitando riesgos innecesarios, ¿no? Tanto para efectos de cumplimiento de obligaciones, como para la continuidad del negocio, que es una de las partes que debería preocuparnos más. Siempre debe preocuparnos. Y cuando no esté yo, ¿quién va a continuar el negocio? Y aunque el gobierno corporativo generalmente se atiende o se enfoca a las sociedades mercantiles, ahorita me quedé pensando, oigan, si todo este conocimiento que tenemos de las sociedades mercantiles pudiéramos llevarlo aunque no, no haya una ley, aunque no haya un libro, aunque no haya una estructura, a las personas físicas, cuántas personas físicas tienen negocios muy interesantes, que al decir persona física es la forma de tributar para efectos fiscales y a veces buscando minimizar el impacto yo platicaba con un amigo sobre el tema que vamos a tomar el 15 de agosto, aprovecho para hacer mi comercial, 15 de agosto vamos a ver estados financieros consolidados, combinados que habla de sociedades que compran acciones de otras empresas monstruo digo oye y si ese conocimiento lo aterrizo a las personas físicas, ¿cómo nos iría? Y me dice un amigo, ¿qué crees? Hay un negocio que es de mecánica, un taller mecánico. Este, si quieres, con las nuevas tecnologías, sigue siendo un taller mecánico. ¿Qué es lo que hicieron? Segregaron o segmentaron el negocio. Tú vas a ser el que haga, por decirles algo, la alineación y balanceo. Tú de la mecánica, tú de la electrónica, tú del diagnóstico, tú del servicio, y lo simplificaron o lo diluyeron en personas físicas bajo régimen simplificado de confianza para no rebasar el tope de los 3.5 millones de pesos, pero es un negocio. Digo, ajá, ok, me gusta el aspecto fiscal, pues para pegarle a ya saben quién, espero que no nos escuchen. Pero ahora, ¿cómo administras tantas cabezas? Porque cada uno va a ser responsable de algo, pones el hijo, el sobrino, el padre, bueno pero alguien debe tomar decisiones en el negocio. El gobierno corporativo le puede funcionar también a las personas físicas. Uh -huh. es simplemente es un aspecto jurídico desde mi punto de vista, porque lo importante es el negocio. Lo importante es cómo documento el negocio, cómo lo hago ser productivo. Y hay muchos negocios, por ejemplo, Enrique ve mucho el tema del campo, de los transportistas, que realmente ahí necesitan, orden. No, no mi estimado Enrique, para poder ser realmente un negocio. Pues, Propiamente esa es parte de, la, de lo que estamos hablando de gobierno corporativo. Porque él puede tener el, la única cabeza, una sola idea. Y en esa sola idea puede estar comprando insumos más caros. Puede estar tomando decisiones contrarias al propio negocio sin quererlo. ¿Pero por qué? Porque le falta una segunda, tercera persona que le diga, oye, yo te hago las compras de productos. Oye, ¿sabes qué? Yo te consigo un buen precio. Déjame a mí vender, déjame a mí comprar, pero si hablamos de una empresa familiar, como dice Efraín de Chocolate, donde son cinco socios, pero de los cinco nunca asiste nadie en la asamblea, bueno, no hay asambleas, entonces solamente uno toma decisiones, uno manda, uno ordena, uno gasta, uno hace las transferencias, uno da los cheques, uno decide cuándo pagar, pues en ese escenario, ¿dónde cabe el gobierno corporativo? Siendo persona física o moral, no cabe el gobierno corporativo porque esa persona no quiere ceder la opinión, el poder a alguien más. Que alguien más diga, yo lo hago. Y es un problema terrible porque me ha tocado empresarios que dicen, si me hablas hoy a las dos de la tarde te pago. Yo le digo, ¿por qué no estableces una política de un día de pagos? Y ese día de pagos, un día antes, alguien que revise las facturas, que reúna los requisitos y de lunes a jueves recibes factura y pagas el viernes está bien contador y de pronto me dicen, oye, hoy es lunes, vamos a pagar ¿qué nos quedamos que el viernes? cosas tan sencillas es parte del gobierno corporativo establecer lineamientos para que una persona tome las decisiones por encima de otra, que no sea uno siempre el que diga, cuándo, cómo en qué momento se mueve el mundo, bueno, se mueve la empresa porque de lo contrario fíjole se ve que no es una empresa, es una cabeza. Sí, y en estas épocas de crisis de salud, como decía la maestra Mirella pues se han perdido cabezas de negocio y el negocio se ha perdido. Eh, eh, por ahí me comentaron de un despacho donde los, todos los socios murieron por COVID, se contagiaron, murieron y, y ahora ¿qué hacemos? no ¿Quién sigue? O lo que ocurrió en el terremoto el último del 17, ¿no? un despacho desapareció. Entonces son todos estos planes que nos pueden ayudar a mejorar la conducción de los negocios y también para una protección de los mismos socios, ¿no? Porque puede haber un socio más vivo que el otro, como el otro se deja, y como nada más le doy dividendo pues no se mete y al momento en que se mete, ¡ay carambas! La, yo viví en una nube, ¿no? Porque dijeron que un negocio, ¡boom! Y cuando entro ¡ay Dios! Hay mucha cosa ahí, incluso creo que se da más en las familias, ¿no? Más que en los amigos conocidos o como le llaman socios comerciales, en la familia se da mucho de eso también, ¿no? Y entonces, ese cuando estamos en el funeral, ¿quién se va a llevar el terreno del abuelo, no, maestra Mireya? Sí, exactamente. ¿Quién se va a quedar la empresa? ¿Quién va a, va a tomar las decisiones? Eh, eso es lo más difícil, lo más difícil, créame, eh, esas, esa toma de decisiones y y pues, eh, un ejemplo de eso, no sé si han escuchado eh, un, un caso, Vallisaria eh, BIF, no sé si lo escucharon o lo han escuchado, es una empresa de hace, eh, es un ejemplo que nos pusieron en un taller que tomé en el IPADE, en donde ser empresario y hacer empresa, así se llamaba el curso, y nos pusieron rápido, les, les comento un ejemplo, a donde el, el, el, el dueño de esta empresa eh, tenía una carnicería. Entonces la empezó a hacer crecer, pero la hizo crecer a través de, su, de, de de un trabajador, en este caso, un llamado Mike. Rápido, se los comento. Mike empieza a meterse en los restaurantes a vender la, car la carne, y hacer crecer. Y les digo a grandes rasgos, les pongo ese ejemplo, le empieza a hacer crecer, le empieza a hacer crecer. Y obviamente, pues las utilidades empiezan a, a acrecentarse, obviamente, y esto provoca que eh, este, eh, el, el, el papá eh, tiene dos hijos, empiezan a crecer y uno de ellos empieza a ingresar a la empresa pero en una forma, pues, como que sí, como que no, tomaba decisiones, no tomaba decisiones, y de repente Mike, el trabajador, le dice, oye, ya tengo ya 40 años trabajando aquí, yo quiero que me des parte de tu empresa, y ahí vienen las decisiones. Y se la daba a él como parte de su empresa, ¿verdad?, a, a, a su trabajador, o bien se la dejaba a su hijo por tradición, ¿ahí qué hubieran hecho ustedes? Digo, es, es rápido, ese es el, el análisis que, que, que se tuvo que hacer, con respecto a este caso, entonces ahí viene la, la cuestión emocional, es mi hijo, es mi hijo, ¿cómo no se lo voy a dejar la empresa a él? Pues sí, pero si se lo dejas a tu hijo, la va a regar, ¿por qué? Porque no conoce de la empresa. Oye, y si se la dejo a Mike, que es mi trabajador, sí, pero ¿cómo? Si es trabajador, o sea, ¿cómo se la vas a dejar a, a, a él, verdad? Y viene el cuestionamiento de la esposa, de los hijos, de la familia, no sé si me explique, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Los lineamientos que debemos de seguir en caso de, en caso de esto, tienen que hacerlo de esta forma. En caso de que se pierda una cabeza de un socio, hay que hacerlo de esta forma. O sea, tener todos los lineamientos de dirección, todas las directrices que debemos de seguir para efecto de la buena toma de decisiones, el buen gobierno, el, el aplicar ética, por ejemplo, este. Todo, todo lo que conlleva la parte del manejo de la administración del buen gobierno, literal, y, y reitero esta palabra, es la única forma que podemos acrecentar nuestra empresa y eso puede provocar que nuevas generaciones sigan el trayecto de la empresa. Muchas empresas de las que hoy operan ya es la segunda o de acaso la tercera generación y no aguantan más. ¿Por qué? Pues porque simplemente no hay un gobierno corporativo, se pierden. Se pierde totalmente esa oportunidad de seguir operando la empresa. Eh, por ahí dice una, una frase, abuelos ricos, hijos pobres, nietos flojos, ¿verdad? Entonces, este, ¿por qué? Porque no hay esa... Es el, esos lineamientos de seguir las, las empresas grandes, hablemos un José Cuervo, Cuervo, por ejemplo tienen gobiernos corporativos los bancos tienen gobiernos corporativos los obliga obviamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores tienen gobiernos co corporativos y si se dan cuenta de esas, esto de José Cuervo, digo, estoy haciendo comercial ¿verdad? que no me pagan por ello este, en este caso no sé si haya patrocinadores este, estamos hablando que son empresas que, que tienen ya eh, generaciones trabajando, porque lo hacen de esa forma. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué tienen éxito? Pues porque tienen gobiernos corporativos. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Bueno, pues porque tienen gobiernos corporativos. ¿Y de qué manera lo tenemos que hacer? Implementando lineamientos, asesorándonos correctamente y viendo la forma de que los especialistas que estén con nosotros mandarlos llamar y, nos, y tomar las decisiones oportunas, pero se, siendo especialistas, no todólogos, ¿verdad? Porque a veces pues, nos atrevemos a decir que somos todólogos y eso impacta en la cuestión de, de, de, pues, de afectar a la empresa más que ayudar. Y, y más que nada, y eso también lo digo como una parte de, de una referencia, los contadores eh, a veces que los obligan los empresarios a Hacer cuestiones o hacer trabajos que no les corresponden y que, aparte de que no les corresponden, no son remunerados como tales. Entonces, eh, el, el contador dice, pues, ¿qué hago? Si es la única opción que tengo, ¿verdad? O, o, o, o, o si no me corren, ¿verdad? O si no se van con otro, con otro, o sea, se van con otro contador y a veces malbaratamos el, el servicio. En fin. Hay muchas quejas, ahí sí. <risas> este, hay muchas quejas, ¿Mande? Como, como, como la máxima, ¿no? Haz más con lo mismo y ahora en uh -huh. este mundo actual haz más con menos, ¿no? Exacto. Todo por el mismo precio, todo empaquetado, como bien uh -huh. dice, a veces yo creo que más que una solución es ampliar el concepto o más bien tener más riesgos, porque hay cosas que desconocemos en la práctica. Entonces, ya saben, muchachos, si quieren saber de gobierno corporativo, cómo poder ayudar a sus clientes de gobierno corporativo, tienen a la maestra Mireya para que los pueda ir guiando sobre este tema sumamente interesante. Fíjense que aquí en redes sociales nos comenta Yacer Cavazos. Seguro de hombre clave como prevención. Claro, dice, oye, en caso, el hombre clave es el que sabe el business. Y nadie más. Y a veces se entiende porque hay que controlarlo, porque puede haber fugas de conocimiento, nos pone la competencia y entonces nos va mal. Pero eso es, esa concentración es un riesgo en sí mismo en una sola persona y no en una estructura. Como bien decía, de, de, ese, de ese líquido embriagante que me encanta Pepe Soto, saludos Pepe, de que tradición, años, generaciones siguen y ahí está el negocio, y sigue siendo un buen negocio. Uh -huh. Una vez un empresario me dijo, ¿sabes cuál es el problema en los negocios? Porque hemos visto la tendencia que la tercera generación tienden a desaparecer los negocios por muchas situaciones, ¿no? Me dice, ¿sabes qué es mi problema? Cuando yo deje de existir, el plan sucesorio también, que es muy importante en los negocios, mi problema no van a ser mis hijos, que se empiezan a pelear entre ellos por llevarse las migajas de lo que quieren. El problema se extiende a las parejas de los hijos, porque tienen otra mentalidad, otra forma de ver las cosas, otra influencia de sus familias de origen, y es entonces empiezan a descuartezar el negocio. Por ejemplo, tengo en mente un negocio en Puebla, una panadería muy buena, muy grande, muy buen pan. Muere el papá, los hijos, el papá el negocio del papá y del hermano. Ninguno de los dos pensaron en que iba a ser un negocio Pequeños este, hornitos se volvieron buen, un buen negocio. Nunca pensaron que iban a trascender y que después quién se iba a quedar el negocio. Y empezaron a desmembrar el negocio, ¿no? Y ahora todos tienen el mismo nombre comercial, diferente calidad, diferente lugar y el, y el qué hace el consumidor se confunde, ¿no? Oye, si yo si esta marca que era muy buena, reconocida, ya no me agrada, pues tacho a todos como malo, ¿no? Y empiezan problema se canibalizan ellos mismos en el tema del de negocio. Pero bueno, muchachos, el tiempo es muy cruel con nosotros. Hemos estado muy a gusto, mi estimada maestra Mireya. Hay mucho tema con, que comentar sobre el gobierno corporativo. Ojalá y nos permita contar con su presencia para seguir ahondando en este tema sumamente interesante. Y cómo nosotros podemos ayudar a los empresarios. Mi estimado Efra, tus comentarios finales antes de irnos a hacerle la meme es pues un gustazo la verdad de escuchar a la maestra Mirella no no sin duda nos nos aporta mucho para poder comprender este tema la verdad que genera muchas inquietudes de cómo poder abordar el tema del gobierno corporativo y creo que con una didáctica muy sencilla nos enseñó miren es esto es aquello hay que cuidar estos principales puntos vaya que pues recomienden recomienden la transmisión que la consulten la verdad que les puede dar excelentes ideas yo me llevo muy buenos puntos para poderlos considerar precisamente en el establecimiento de, de controles para la administración, ¿no? Creo que en la medida que la, la administración se deje guiar también y se deje vigilar por este comisario de chocolate o bien por algún mecanismo de control, pues creo que eh, los resultados serán más satisfactorios para todos, para todos, tanto para los prestadores de servicios externos como para la propia administración, como para los socios o accionistas, ¿no? En la retribución de sus utilidades. Entonces, pues, vaya que un tema sumamente interesante. Muchísimas gracias, maestra Mirella, por sus aportaciones y pues un gusto y ojalá volvamos a tener eh, el honor de, de su visita aquí en Rompiendo Paradigmas. Muchísimas gracias. Mi estimado Enrique, tus comentarios finales, por favor. Bueno, pues como lo dije hace unos minutos, pues todos aquellos que ven gobierno corporativo como algo para empresas grandes, pues primero revisen su acta constitutiva. Pueden partir de ahí. Pueden partir de tres preguntas. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Y cuáles son tus valores como empresa? Empiecen por ahí. Ya después vendrán cosas más grandes de corporativos, pero revisando tus estatutos y preguntándote a ti como sociedad, como negocio, cuál es tu misión, tu visión y tus valores, ya habrás avanzado bastante gobierno corporativo. Muchas gracias, maestro, por sus enseñanzas. Buenas noches. Maestra Mirella, a manera de conclusión, ¿qué mensaje podríamos darle a los paradigmáticos sobre este tema sumamente interesante de gobierno corporativo? pues nada más aparte de agradecerles la invitación, me sentí muy a gusto con, con, este, con este tema, muchas gracias y pues nada a revisar, a refrescar toda este, todo esta eh, esta manera de poder obtener ventajas ventajas sobre todo en esa toma de decisiones, en esas directrices que podemos aplicar a la, a la empresa y que puedan ser un buen nicho de, de, de negocio para todos los consultores. Entonces, eh, véanlo desde ese punto de vista, revisen, vean los puntos, eh, los eh, hagan una, pues se puede decir una lista, un check up de, de toda la información que pueda faltar o pueda eh, en este caso eh, carecer la empresa y por ahí empieza. Es, es algo muy, muy simple. Y créanme que se van a encontrar con muchas sorpresas. Estoy a sus órdenes y me da mucho gusto haber estado en este espacio. Muchas gracias, Maestra Mireya. Paradigmáticos, espero que este tema les haya sido de mucha utilidad como lo es para mí. Yo también sigo aprendiendo y aprendo de los mejores. y Qué mejor forma de compartir conocimiento y experiencia a través de este su espacio de Rompiendo Paradigmas. Agradecidos porque siguen con nosotros. No olviden, los miércoles, 21 horas, 21 a 10, 21 a 15, si es que estamos esperando a Tony y no llega, pero de que estamos, estamos. Que tenga muy buena noche y como dijera el maestro Efraín, si vas a ser comisario de chocolate, acuérdate, es mejor que se derrita en la boca y no en tu mano. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias.